¡Hola, hola! ¡Ya estamos en directo! ¡Bienvenido, bienvenida a estos directos que voy a hacer entrevistando a personas normales, comunes y corrientes que han creado o están intentando crear su negocio online. Todos estos directos forman parte de la Masterclass Crea tu negocio online. Es una clase 100% online y 100% gratuita que dará lugar el próximo domingo 12 de marzo donde descubrirás las tres claves para crear un negocio online este 2023. Aunque partas desde el más absoluto cero. Y vas a ver justamente hoy cómo se puede crear un negocio online aún en 2023. Aunque partas desde el más absoluto cero. Hoy tengo una persona muy especial. Ella es Valeria. Es alumna de la incubadora de lanzamientos. Y entró con... Bueno, pues sin, sin una idea de negocio. Sin todavía tener algo... Claro que hacer. Tampoco tenía mucha idea de tecnología, pero eso no ha sido un impedimento para que empiece a generar sus primeras ventas. Y podría decir, de hecho, podría ser un buen titular. ¿Qué pasó de estar trabajando en la cárcel a tener sus primeras ventas con su negocio online? Así que nada, la voy a unir. Ya que y vamos a hacer nada, una mini, mini entrevistilla. Para ver cómo, cómo ha ido todo este proceso, ¿no? Cómo, cómo, cómo ha empezado a tener ventas, cómo ha pasado de trabajar en la cárcel a tener sus primeras ventas. Así que, hola, hola, Valeria, ¿cómo estás? Hola, Dani, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, qué bueno verte por aquí, qué ilusión me hace. Sí, la verdad que sí. Nada, pues... Eh... Le estaba comentando a la, a la gente que hoy vamos a ver pues, cómo, cómo realmente pasaste de, de, de eso, de trabajar en la cárcel a tener tus primeras ventas con tu negocio online. Pero antes de pasar ahí, sí que es cierto que me gustaría que pues brevemente hicieras como una breve introducción de, de, de quién eres o qué es lo que hacías. Vale, pues bueno, yo soy Valeria. Hola a todos. Eh, bueno, yo eh, antes de... O sea, Verdad. Sigo como tal, tengo un trabajo trabajo de, de la operadora tal, para una uh -huh. empresa que todos conocen, igual a y bueno, antes de eso eh, sí eh, ejercía de mi profesión, soy antropóloga social y cultural, y tengo un máster en antropología social y conducta criminal. Entonces wow. estuve durante cuatro años efectivamente trabajando en centros penitenciarios femeninos, eh, concretamente aquí en Madrid, donde, donde estoy. Y, y bueno, la verdad, yo amaba mi, mi profesión, o sea, la, la amaba, ¿Vale? y amé mucho mi carrera, amé mucho mi especialización con el máster, eh, y bueno, trabajaba ahí, llegó la pandemia, como todos sabemos, todo se cerró, las cárceles, desafortunadamente estuvieron muy afectadas porque, claro, nadie podía entrar, entonces se cayeron todos los talleres, se cayeron los cursos, personas externas que entraban, todas las asociaciones que trabajaban en los centros penitenciarios no pudieron tampoco ejercer hasta hace muy poco que se han vuelto a abrir, porque terminó la pandemia y estuvo todavía un año entero todos los centros penitenciarios que básicamente creo, bajo mi punto de vista, que lo han cogido también como una excusa, ¿no? De decir, esta gente no se merece tener ni cursos, ni terapias, ni nada, ¿no? Entonces fue como un cierre total, muchísima gente, nos quedamos sin trabajo, nos quedamos en paro, eh, no sabíamos cuándo íbamos a poder volver a los centros a, a dar nuestros proyectos, entonces... Y yo justo ahí estaba, eh, en un principio a mí me habían aceptado eh, mi propio proyecto, Vale, esto, esto estamos hablando, un breve resumen, o sea, tú estabas eh, trabajando en, en, bueno, en prisión, en una cárcel, llega la pandemia, paro. Paro total, de todo. ¿vale? Eh, y bueno, me quedo ahí en, en paro. Ahí ¿vale? fue cuando me quedé en paro, veía con el tiempo que no nos decían cuándo se iban a poder... Otra vez eh, empezar con los cursos, con los talleres y con el trabajo que, que yo llevaba haciendo hace cuatro años, ¿no? con, con mis chicas eh, y ante la duda que no sabían decirnos fechas, no sabían si nos iban a poder contratar otra vez, no sabían decirnos nada, pues me, me tocó conseguir otro trabajo que no tiene nada que ver con lo mío, además. Y, y eso se quedó ahí hasta bueno hace poco justo hace te digo hace unos cinco meses que me llamaron me dijeron pues mira podemos darte otros dos proyectos yo yo ahí llevaba seis proyectos en un principio me querían dar solo dos vale. por una miseria y claramente no no pude... ¿Cuánto, cua, cuánto era cuánto era lo que te querían dar 600 euros al mes de o esa nómina que que además cuenta los traslados, ¿no? Los centros penitenciarios no están en el centro de ciudad, están en las afueras, hay un buen trayecto que, que recorrer, eh, autobús, tren, de todo, ¿no? Entonces es como que no, no podía tampoco compaginarlo con el trabajo que, que había ya encontrado y me tocó rechazarlo. Wow. Me, tocó, me, me tocó rechazarlo, no me dieron la posibilidad, intenté también presentar mi propio proyecto, decir, yo quiero aquí hacer mi curso, en un principio, antes de la pandemia, me habían dicho, no te preocupes, el año que viene preséntalo, llevas aquí muchos proyectos, puedes llevar el tuyo propio, y tras la pandemia me dijeron, cuando me llamaron, que además lo volví a preguntar, me dijeron, lo sentimos, no podemos darte más, y y ahí se, se quedó Vale, y ahora, te, y, ahora, y ahora te pregunto yo claro, o sea, tú intentas eso, crear tu propio proyecto, joder, al final creo que no hay cosa más feliz que poder tener algo tuyo propio, ¿no? Exacto. Pero te dicen, te dicen que no ¿y cómo pasas desde, desde ese punto? Desde, joder, si es que eh, me he quedado literalmente sin saber qué hacer a, a, bueno, pues empezar a tener tus primeras ventas con tu propio proyecto haciendo feliz, o sea, siendo feliz haciendo lo que haces ¿Cómo, ¿cómo es esa transición? Cuéntame un poco pues mira, esa transición fue, eh, o sea, yo en la cárcel ya daba muchas terapias holísticas, ¿no? Vale. Eh, varios proyectos. Entonces, bueno, yo, eh, mi nicho es la artesanía, concretamente eh, la joyería en Micramex. Vale. Eh, y yo, bueno, ese, ese era mi, mi proyecto que yo quería presentar. que Todo esto va unido al arte-terapia. Entonces uh -huh. hago esa conexión y, y, bueno, quería presentar este proyecto de terapia. Yo llevo haciendo eh, joyas de macramé desde los 16 años. Wow. Tengo, tengo 29, actualmente. Y, y bueno, siempre ha sido para mí una pasión, en verdad. Siempre ha sido mi modo de meditación, siempre ha sido mi, mi, mi manera de, de sacar mi creatividad, de, de, ¿no? de, de estar conmigo misma. Y eso era lo que yo quería enseñarle, efectivamente, con mi propio proyecto a las chicas. Cuando, termina la cuando empieza la pandemia y todo, Digo, ¿qué hago? ¿No? Entonces, bueno, como muchas personas que estábamos encerradas en casa sin saber mucho qué hacer, pues yo, para calmar mi mente, todo, pues claramente empecé a, a hacer más macramé y todo. Y ahí fue cuando me, me vino un poco la idea y dije, bueno, pues ya que no puedo hacer esto bajo el aspecto de mi profesión y todo, pues voy a intentarlo por otro lado. Bueno, entonces ahí dije voy a sacarme piezas, voy a intentar venderlas, eh, quise abrir una pequeña tienda online y todo, pero bueno, al final tuve que coger otro, otro trabajo. Mal. O sea, tenías, tenías la intención incluso de montar, de montar un e-commerce, ¿no? O sea, una tienda online. Sí, exactamente, Mal. exactamente. Y, y sí, es verdad que, que, que sí lo hice, lo hice a través de la plataforma de Etsy, pero bueno, no sabía nada de marketing, no sabía nada de publicidad a través de redes sociales, o sea, entonces fue como todo, todo muy lento... Y si es verdad que, que, que vendí, o sea, vendí mis creaciones y fue una ayuda muy grande y fue también un, un empujón para decir, vale, o sea, esto sí que puedo hacerlo, eh, el problema que bueno, necesitaba pagar un alquiler, necesitaba comer, necesitaba tener, tener mal dinero y, y aunque eso fuera una ayuda no, no era tan rentable como, como quería realmente. Y, y fue ahí donde yo empecé a buscar, a ver si me saco este cursillo de marketing, a ver este coso de SEO, a ver todo esto, ¿no? Y, y bueno, y me escribía varias cosas, me vi varios, pues, muchos videos, tutoriales, clases gratis, webinars, o sea, varias cosas y, y no, no, no encontraba la clave, no encontraba por cuánto yo pudiera aplicar lo que, lo que estaba aprendiendo, lo que me estaban enseñando en, en diferentes plataformas o algo, no, no encontraba realmente la clave, ¿no? Y, y fue buscando sobre este tema justo que me apareciste tú. Hola. <ríe> y ahí me apareciste tú con este libro que para mí es una Biblia y lo tenías en la mano, Napoleón Hill Piense y Hágase Rico. Exactamente, y, y para mí fue una señal, porque el mismo libro te lo dice, ¿no? O sea, hay señales en la vida que o las coges o y, y, y logras captar que eso es ese punto o lo dejas, ¿no? Y es en un segundo cuando dices, ¿qué hago? Y fue ahí cuando dije, pues, voy a, voy a verlo, sí. O sea, voy a ver. Y me inscribí a tu clase y, y estoy en la incubadora más feliz que nunca. Bastante, más feliz que nunca di realmente con la clave y con lo que yo realmente estaba buscando no porque eh, encuentras muchísima información por internet pero pero realmente me daba cuenta que no era lo que yo estaba buscando para poder llevar esto a cabo no para poder montarlo eh, entonces para mí fue la puerta de oro que se me abrió Vamos, vamos vamos a meternos, porque yo sé que hay gente que nos está viendo, a, ver, a hablar de números, de cuánto hay cara y todo eso. Entonces, vale, entras en la incubadora, ¿cuánto...? O sea, tenías, vamos a ir por partes, ¿tenías una idea de producto? ¿Ya tenías claro qué era lo que ibas a crear, todavía no? Eh, no lo tenía muy claro, o sea, yo sí que tenía claro que quería unir mi pasión, mi profesión, eh, mis hobbies, o sea, lo que y sobre todo lo que la metodología que yo misma he aplicado conmigo, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que quería crear algo que juntara todo, todo lo que amo y, y pudiera, ¿sabes? O sea, expandirlo y enseñarlo al mundo para un bien común. Entonces, en un principio yo entré diciendo, vale, voy a hacer un curso así de macramé a lo mejor, ¿no? Y después dije, no, no, espera, pero es que tú, es, tú no querías hacer solo un curso de macramé en la cárcel, tú querías hacer una terapia de arteterapia aplicada al macramé, ¿por qué no puedes hacerlo ahora, no? Entonces, en un principio también tambaleé mucho, porque dije, a lo mejor va a ser mucho, a lo mejor no me va a dar tiempo, no, nunca había creado una página web, nunca había, <ríe> o sea, todo lo que he lo que aprendido en la incubadora, nunca lo había hecho, ¿no? Entonces era como que no sabía mucho tampoco de redes sociales, no sabía mucho de muchísimas cosas que, que efectivamente ahora sé y ahora sé que soy capaz, sobre todo de hacerlo. Me daba muchísimo miedo cuando me decían WordPress, ¡uf! <risa> por favor, o sea, para mí era como ¿qué es eso? No puedo con eso, ¿no? Y... Pero yo creo, yo creo, o sea, yo creo que ahí es, eso es algo, eso es algo normal porque al final yo me acuerdo, por ejemplo eh, el año pasado, diciembre más o menos, cuando yo llego me planto en, en, en Perú y digo, quiero subir al Machu Picchu. Quiero, sub quiero subir hasta allá arriba. ¿Qué pasa? Que me estaba muriendo de miedo. ¿Por qué? Porque no sabía, había un montón de caminos. No sabía qué camino coger, qué ropa debía llevar, qué mochila debía cargar, cuánto peso. Era una locura. Y entonces dije, joder, Dani, ¿no será mejor si tienes a un guía, a una persona que te dé un mapa, que te diga, oye, tienes que ir de aquí a aquí, de aquí a aquí, y de aquí hasta arriba. Entonces, eso fue lo que hice. Oye, con un guía, con un mapa, con alguien que ya ha pasado por donde tú estás, que te, que te da exactamente la ruta, todo se vuelve mucho más sencillo. Y si el miedo a. Eh, hay Word, hay crear mi página web, hay eh, poder vivir de lo... Todo ese miedo realmente es desconocimiento. Es porque no conoces lo que hay detrás. Porque una vez que lo conoces, una vez que tienes un, un, un mapa, un... tienes que hacer A, después B, después C, joder, si es que pasa lo que pasa. Efectivamente, y, y creo que es justo eso lo que, eh, lo que a mí me pasó, ¿no? Que yo me iba a ver un vídeo en YouTube para que una cosa explicar, después otra cosa y digo, pero es que, ¿cómo conecto esto? No tengo ni idea. Entonces era como que iba dando saltos, ¿sabes? Cogiendo información que al final no era capaz de aplicarla. Justamente por eso, porque no tenía un A, un B, un C, no tenía una ruta y tampoco no conocía a nadie que pudiera darme esa ruta, no tenían no es que no no encontraba tampoco a nadie que realmente me diera la ruta que yo quería no porque yo me estuve informando de muchos cursos y todo pero veía el temario veía cómo andaba la cosa y todo y digo es que yo no quiero esto yo no quiero esto era como quería algo muy específico no que es lo que a mí me, me ha dado la incubadora y me la sigue dando y me la seguirá dando toda la vida yo creo porque era justo eso Vamos, para, para quizás la gente que nos está viendo, y entramos en tema de números, eh, bueno, pues en incubadores tenemos dos tipos de lanzamiento. El lanzamiento tipo call, cuyo objetivo es, oye, que se facturen los, los, los mil primeros euros, y el lanzamiento tipo Boeing, que ya es a lo grande, ya es ¡bom! A la, o sea, la bomba, ¿no? Tú, en ese primer lanzamiento, es decir, que vienes de, de oye, pues estar pues, literalmente trabajando en la cárcel, que no tienes ni idea de, de, de esto de Instagram, ni de redes sociales, ni de nada... Dime, por favor, cómo fue esa transición de, de pues eso, de literalmente estar en, a, pie de, a, a pie de calle en un trabajo normal a, a poder generar tus primeras ventas haciendo algo que te gusta. O sea, me gustaría, pues eso. O sea, ¿cómo, cómo, fue, cómo fue esa iniciativa? Que también hables de números, de cuánto invertiste, porque dice la gente, ¿De ¿cuánto tengo que invertir? Habla de cuánto invertiste y cuánto ganaste. Pues mira, al principio eh, fue con miedo y con mucha duda, ¿no? Porque. Eh, cuando empezamos a ver el primer lanzamiento, el tipo colgue, oh, tengo que hablar con la gente, tengo que mostrar mi cara, tengo que... O sea, eh, yo realmente eso nunca lo había hecho. Entonces, eso para mí fue, creo que el mayor miedo que pude superar, eh, sobre todo ya después de las primeras, primera, la segunda llamada, ya la tercera fue como, lo tengo. O sea, lo tengo y esto va para adelante. Eh, en un principio, pues, como ya te digo, o sea, no, no sabía muy bien, o sea, ni, ni cómo comenzar, ni cómo, y yo misma me iba a expresar a lo mejor con, uh, con personas que estaban interesadas en mi producto. Eh, entonces fue, fue, fue con, digamos así, pues, con miedo, pero decir, vale, me lo quito. O sea, me lo quito porque estoy aquí, me he comprometido con esto, así que para adelante. Cuando, cuando ya vi que me empezaban a agendar... Cada día tenía más llamadas agendadas y ve, veía mi cuenta del calendar y decía, Dios mío, tengo toda la semana con, con llamadas. Y aparte de eso, claro, mientras tanto, yo trabajo 40 horas a la semana con mi otro trabajo. Entonces era compaginar las pausas con las llamadas. Eh, to, o sea, fue, fue como un poco así de decir, vale, me tengo que organizar muy bien. Y efectivamente, o sea, eh, siempre, por ejemplo, en trabajo, pues, veía ese día, tengo tres llamadas, pues las tres cosas que tengo van a ir a esas llamadas, sí o sí. Entonces, fue todo como un ir aquí, saltar ahí, ¿sabes? Y, y realmente, eh, una vez, o sea, yo me acuerdo la primera llamada que hice, me sudaban las manos, temblaba, <ríe> o sea, me temblaba la voz y todo, y, y dije, pero confié muchísimo en, en mi producto confío mucho en el método sobre todo de decir hey si esto funciona y realmente me están diciendo que funciona por qué no va a funcionar tampoco conmigo entonces ahí fue cuando dije va a funcionar sí o sí y funcionó y funcionó totalmente eh, yo invertí 20 euros en espera, el espera, espera espera espera espera espera ¿no? espera que, sí, es sí. hay, hay, hay gente que dice joder es que para crear un negocio para tener ventas tienes que invertir 20 euros, lo que te puedes gastar en una puñetera cena a día de hoy. Exactamente. O sea, 20 euros fue lo que invertí muy yo y, y facturé 400 euros. De estamos 20 a... euros. Estamos, estamos hablando y aquí, me, me, ya, o sea, inviertes 20 y sacas 400. Tu primer tipo de lanzamiento. Es que es muy loco porque... Si tú aplicas el interés compuesto, que es lo que, que, es lo que enseñamos, ¿no? la gente dice, oye, pues yo quizás no tengo mucho presupuesto para invertir. Joder, si es que puedes empezar invirtiendo 20 euros, si con 20 facturas, 400, con 40 facturas, 800, interés compuesto. Creo que Totalmente. ya, lo he dicho varias veces, pero por ejemplo, David, David Boddy, que él, él es psicólogo, él venía a intercambiar tiempo por dinero y el tío estaba quemadísimo y me dice, Dani, me encantan las terapias, me encanta hablar con mis pacientes, pero quiero ganar más dinero. Y me acuerdo que él tenía miedo a invertir. Y entonces empecé invirtiendo, joder, pues, pues tenía unos ahorros, invirtió mil euros. Y con los 1.000 euros sacó 10.000. ¿Qué hizo con esos 10.000? No se compró un coche, no se compró una casa, no se fue... No. Con esos 10.000 cogí y dijo, vale, voy a coger 3.000 de aquí y voy a invertir. Invierte 3.000 en publicidad y ya no sacó 10.000, ya sacó 47.000. Exacto. Yo es no lo, lo creía loco, posible. Hasta que no lo viví, realmente no lo creía posible, ¿no? Porque claramente, tú, tú nos decías, es posible, es posible, y yo, pues hasta que no veo, no creo, ¿no? Y dije, pues mira, a por ello, 20 euros invertí, 20 euros realmente, o sea, ahora mismo, todos tenemos 20 euros, Dani, todo el mundo te, podemos, tenemos 20 euros, ¿sabes? O sea, y si realmente, en vez de, de lo que dices tú, en vez de, de, de gastárnoslos en el McDonald's, esos 20 euros decimos, vale, voy a invertir, Vemos el resultado. Yo cuando vi el resultado dije, son 20 euros. El siguiente lanzamiento no van a ser 20, van a ser 200. Y al siguiente no van a ser 200, van a ser 2.000 y así. Interés, me, interés, interés compuesto, total Interés compuesto. Y por eso, joder, y por eso te traigo, Tipo, porque yo sé que hay gente que quizás ve los resultados, joder, 90.000 euros en cuatro días, eh, 70.000. Sí, pero es que la gente empieza así como has empezado tú. Invierto 20 y saco 400. Y ahora lo, hago el siguiente, que de hecho ya estás a punto de lanzar. Um, y, y ya no, pues igual en ese Ya son 100 o ya son 200 Y ya no son eh, 400 los que sacas Ya son 4.000, 8.000 Y es ahí donde voy Es decir, todos empiezan desde cero Yo empecé, en mis redes sociales nunca empezaron Teniendo más de 30.000 personas Empezaron desde cero, yo empecé mi negocio desde cero todos se empieza desde cero Totalmente Sí, sí, es, uh, es Es increíble, la verdad que O sea, para mí fue eh, Decir, wow funciona de verdad, el método funciona de verdad y no se necesita ser rico para comprobarlo, ni se necesita lo que tú dices, invertir eh, de primeras un montón de dinero porque no es necesario eso, o sea, el método funciona y si se, se empieza desde poco, o sea, yo empecé con 20 euros, de verdad, y, y, digo, y dije, no sé si me ha ido a mí, ah, porque uh, en, a en, en algún, en la, te, te lanzo la pregunta aquí que puede ser un poco comprometedora. Pero en algún momento, y quiero que me seas sincera, ¿te creíste capaz de hacer lo que estás haciendo? ¿De poder generar ingresos haciendo algo que te gusta? No. O sea, en muchísimos momentos eh, me, o sea, me vi a mí misma y decía voy a terminar dentro de 10 años haciendo lo mismo que hago ahora que no me gusta sin expandir mi conocimiento sin poder enseñar lo que quiero sin poder ayudar a la gente o sea realmente eh, durante mucho tiempo pensé que no tenía la posibilidad de hacer realmente lo que quería y realmente lo que amaba o sea para mí realmente fue como volver a renacer o sea para mí fue decir si sí puedo o sea, sí se puede hacer, sí funciona, hay, hay gente que lo ha hecho, como tú, como Dani, por ejemplo, o sea, de las que yo puedo tomar ejemplo y realmente puedo conseguirlo. Y, y es eso, yo personalmente, fíjate, yo entré a en la incubadora, no se lo dije a nadie, no se lo dije a nadie, ni siquiera a mis padres. Yo entré a la incubadora callándomelo, o sea, a nadie, a nadie, a nadie, y, y ya llevamos meses, ¿sabes? Pero... Ni mis amigos, ni mis padres, ni mis compañeros de trabajo. Nadie sabía lo que yo estaba haciendo. Porque una, una de las cosas que también me ha frenado, y creo que, que a mucha gente nos frena, es justamente esa concepción de hay que hacer muchas cosas y hay que tener muchas cosas para poder llegar a, ser lo, a vivir de lo que amas. ¿no? O sea, eso de, de vivir de lo que nosotros amamos es algo que en la sociedad apre, parece como imposible. O sea, la gente eh, no les gusta su trabajo, quisieran hacer más, o sea, quisieran vivir de lo que aman y, y es imposible para ellos, sobre todo eh, incluso en, en mi nicho, por ejemplo, en lo que es el arte, la artesanía, ¿no? Es como que, uff, los artistas, ¿cómo vas a vivir de tu arte si nadie vive de su arte? No, O sea, es como que son, son como tú te llamas, son gatillos mentales que nos ponen desde, desde muy pequeños... Y que realmente yo lo he sentido, ¿sabes? O sea, tanto con mi familia, con mi entorno ¿no? A mí siempre me han dicho, es que, uf, Valeria, ¿cómo vas a ser antropóloga y artesana al mismo tiempo? Es que, ¿cómo vas a ser terapeuta y emprendedora al mismo tiempo? Es como que no puedes hacer muchas cosas. Esa frase a mí me la han repetido muchas veces. El no puedes ser todo lo que tú quieres. Y lo que me ha dado la incubadora... Es justamente la prueba de que sí puedo ser lo que yo quiero y que sí puedo llegar a vivir de lo que yo amo. Esa es la mayor prueba. Y no necesito tener en el banco mil euros para poderlo conseguir. He necesitado 20 euros para mi primer lanzamiento. Es el primero de muchos de muchos, de muchos, que vendrán. Que, que de hecho, de hecho ahora estás hablando, bueno, ya estás eh, con el siguiente lanzamiento, que es un lanzamiento grande, que es un lanzamiento tipo Boeing, no, bueno, bueno es que tienes todo todo pautadito, pero antes de entrar ahí, que, que en ese lanzamiento, cómo lo estás preparando, etcétera, que seguro que a la gente le interesa, hay un concepto que me gusta mucho y es que la gran mayoría de personas me dice, Dani, quiero, quiero comenzar, o sea, ¿cuál es el, el, uno de los mayores consejos que le puedes dar a alguien que está emprendiendo? Y yo siempre digo dos. El primer consejo para alguien que quiere montar su negocio online es cuida tu entorno. ¿Por qué? Porque del mismo modo que tú no puedes plantar un cactus en medio de la ciudad porque no va a florecer. Es decir, no es su hábitat, no es su entorno. No, no, no te va, Aunque vayas al centro de Madrid, la Gran Vía, pongas un cactus, no va a florecer porque no es su entorno. Ahora bien, si lo llevas al desierto... Va a florecer rápidamente y lo mismo pasa con las personas. Si pretendes estar rodeado siempre de la misma gente, vas a tener siempre los mismos resultados. Ya hay una frase que me gusta mucho, es somos la media de las cinco personas que nos rodean. Y es así, O sea, no es cliché, es, es así. Es que si te juntas con la misma gente vas a tener los mismos resultados. Si haces lo mismo de siempre, vas a tener los mismos resultados. Entonces, el primer paso es cambia de entorno. Tú, por ejemplo, ¿no? ¿no? No le dije nada a mis padres ni a mis amigos, pero te empezaste a juntar con los alumnos de la incubadora, con gente que piensa como tú, con gente que dice, vale, quiero crear mi negocio online, quiero, quiero poder vivir, tío, pues por vivir la vida que yo quiero. Y automáticamente cambia. Exactamente. Tú fíjate que la mayoría de mi entorno se dio cuenta de que yo estaba haciendo todo esto con el lanzamiento tipo hoy. Tipo, bueno, perdóname, con el tipo lanzamiento call. Tipo, tipo call, eh, con las publicidades en mis redes sociales. De repente, mucha gente, oye, pero ¿qué es lo que estás publicitando? Oye, pero ¿qué estás haciendo? Oye, pero no sé qué. Es como que, pues sí, estoy haciendo esto. ¿Sabes? O sea, la mayoría, te digo, la mayoría de mi entorno se dio cuenta por la publicidad cuando yo ya estaba haciendo el lanzamiento tipo call. Porque realmente, o sea, no, no quería, ya te digo, no quería ni la opinión de, de, del entorno, eh, ni la energía que me mandaban, ¿sabes? O sea, porque muchas veces eh, también es como que cuando yo estaba empezando a buscar un curso, lo que sea, eh, pues mi propia madre, ¿no? Ten cuidado con las cosas online, pero no mejor cosas presenciales, pero es que estas cosas online, no sé qué, pero y es como, lo decido yo, ¿sabes? O sea, yo sé cuál es mi tiempo, cuáles son las, mis posibilidades, yo, yo, yo sé qué es lo que, a lo que me meto y a lo que no, ¿no? Y, y ya cuando, claro, cuando ya vieron lo que estaba haciendo, que vieron mi publicidad en el lanzamiento de TescoCol, que me empezaron a decir, oye, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Ayla, pues mira qué bien, no sé qué, ah, pues muy bien, y no habías dicho nada, y es como, no, no había dicho nada. Llevo más de un mes callándome lo que hago, claramente, ¿por qué? Porque no quería opiniones, ni siquiera de mi familia. Entonces es como que, ya te digo, yo entré callada, la única persona que lo sabía era mi compañero de piso era lo único. Y aún así, y él también me dijo, bueno, ten cuidado donde te metes, no sé qué. Y fue como, no quiero. Justo por esto, no se lo digo a nadie, justo por esto, ¿sabes? Porque yo voy a conseguir mis metas. O sea, yo sea lo que quiero. Y, a, y lo que hablaba antes, mucha, mucha gente, muchos amigos, muchas familias siempre me ha dicho, ¿por qué no sigues y te sacas otro máster? ¿Por qué no sigues solo con tu profesión? Eso de la artesanía, mal, pero eso de ser terapeuta y la medicación, pero uf, no sé, y la arte terapia siempre, siempre ha sido como muchas pegas por todo lado que he visto y he dicho, no, voy a lo mío y cuando lo consiga, y efectivamente lo he conseguido en este primer lanzamiento y la gente se ha quedado diciendo, wow, mi familia, mi, fami mi misma familia ha sido como, vale, ok, Wow. es como y he pedido incluso he, he, he llegado a pedir pienses lo que pienses yo sé lo que estoy haciendo o sea no quiero opiniones porque creo que eh, yo personalmente he sido una persona que esto me lo he tenido que trabajar porque las opiniones de los demás pues me importaban mucho no y creo que durante mucho tiempo me ha frenado eso eh, a lo mejor no cuando no pude más trabajar en la cárcel o sea que seguía que quería pues eso emprender hacerme una tienda online o algo, ¿no? Mucha gente era como, pero entonces, ¿por qué no te haces otra cosa de lo tuyo? ¿Por qué no intentas, no? Cuando me llamaron otra vez de la cárcel a ofrecerme un sueldo de, de 600 euros, ¿sabes? Me han llegado a decir, bueno, ¿por qué no lo coges y lo compaginas con otro? Porque al final es de lo tuyo, no sé qué. Y digo, yo amo eso, claramente que lo amo, pero, pero no. Porque yo sé que yo consigo esto con la ecuadora, yo consigo tener mi negocio y yo este mismo negocio voy a poder implementarlo ya no solo en la cárcel donde trabajaba en todas las cárceles que era lo que te comentaba antes justo o sea, yo sé que si yo tengo esto montado, yo puedo presentar mi proyecto y esto expandirlo, ya no solo al mundo como lo estoy haciendo ahora, sino de decir vale, la idea que yo tenía en un principio y que no se me dio la posibilidad de desarrollar, voy a poderla desarrollar en grande gracias a la incubadora o sea entonces es como que vuelvo pero vuelvo muchísimo mejor vuelvo con la posibilidad porque la posibilidad me la estoy dando yo no estoy esperando a que otros me la den ese es, ahí es, creo que está en no. la sí, el claro o sea cuando cuando tienes una digamos un, una habilidad es que ya no tienes que depender ya no dependes de un jefe que te dé trabajo ya no dependes porque tú misma eres capaz de generar eso pero algo importante aquí hay mucha gente que me dice, Dani, pero pero es que no tengo una idea de producto Y aquí te voy a explicar algo Y es que no tienes una idea de producto, no sabes por qué empezar un negocio Porque el conocimiento que tienes es el que tienes Es decir, lo que tienes aquí dentro es pues un cúmulo de, de, de circunstancias Que te han pasado a lo largo de tu vida ¿Qué pasa? Que no puedes ver más allá de eso Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo antes de, de, de, de centrarte en quiero ir de, de, quiero ir de, de, de Madrid a Barcelona y, o de Madrid a Valencia quiero, y quiero estar en Valencia y quiero ir a la playa, antes de, de, de, de visualizarte en Valencia, primero encárgate de tener el vehículo que te lleva hasta Valencia. Porque una vez que tengas el vehículo puedes ir hasta donde quieras. Es decir, una vez que tengas la habilidad de hacer lanzamientos, yo a día de hoy veo oportunidades en todos los puñeteros sitios. O sea, hasta la persona que me vende una botella de agua, digo, joder, si este tío podría hacer este programa y vendré esto otro. ¿Por qué? Porque tengo ese conocimiento aquí. Entonces, una vez que tienes el conocimiento, el vehículo aquí, ves constantemente oportunidades. No se te acaban las ideas ni aunque vivieses 200 años. Y supongo que te pasará a ti también. Eso, efectivamente, efectivamente. Y es además justo lo que me pasó. O sea, yo... Por fin, di con mi vehículo, di con la clave, ¿no? O sea, siempre, durante años, quería llegar ahí, quería llegar ahí, quería llegar ahí. Y puf, por este lado no puedo hacerlo, por este lado me ponen trabas, por este lado puf, me ofrecen algo que, que, que no puedo aceptar por, ya por bien mental, o sea, y, y por poder querer vivir bien. Entonces era como, este es mi vehículo y voy a llegar a eso que deseo desde hace mucho tiempo, gracias a esto y, y el vehículo... Arranca y funciona Bueno, ya arrancó Y comprobé que funcionó O sea, estoy, es, estoy en mi coche Yendo hacia ahí porque... Para mí para mí es Insisto, es, es admirable Porque sí estoy, estoy acostumbrado a subir eh, Resultados de gente eso Que factura 90.000, 40.000, 70.000 euros Pero también es esta parte Es decir, toda esa gente empieza por aquí Por invertir 20 euros como tú Y sacar 400, y es así Pero es interés compuesto y creo que no hay nada más feliz, y te lo prometo de corazón, que poder hacer algo que te gusta y generar ingresos con ello. Totalmente, totalmente. O sea, para mí ha sido muy gratificante, o sea, de decir, uh, lo he hecho, he hecho un lanzamiento tipo call, voy a por el Boeing con todas mis fuerzas, voy a full con ello porque sé que funciona, o sea... Es el vehículo que yo necesitaba. O sea, después, ya te digo, después de ir saltando, de, de un tutorial a otro, de una clasecita a otra, no sé qué, sin saber los pasos que tenía que hacer, o sea, desviándome por las carreteras, por fin he dicho, vale, esta es la carretera y este es el vehículo que me lleva. Y yo no puedo estar más agradecida, la verdad, con contigo y con todo lo que me has dado, con la gente que he conocido porque de verdad que, que, que en el grupo es, es increíble, es lo que tú dices, ¿no? O sea, yo no le dije a nadie de mi entorno lo que estaba haciendo, pero fíjate, ahora mismo tengo, he conocido gente estupenda, con, que yo sé que con la que voy a estar en contacto toda la vida. O sea, es que lo sé. Entonces es como que, wow, o sea, es, es, es, es por fin sentir que, que, que de verdad estoy estoy en el sitio donde quiero estar para llegar donde quiero llegar, ¿no? O sea, después de tanto tambalear, después de, de tanta frustración, porque para mí ha sido una frustración el, el haber perdido en la pandemia el trabajo que me gustaba, el ver que no podía continuarlo. Me frustré mucho cuando me volvieron a llamar y, y no me daban lo, ni lo que tenía antes, ni, ni nada mejor, sino algo peor. Fue, fue muy frustrante para mí. Ha sido muy frustrante que, que me dijeran, es que no puedes hacer esto y lo otro y también. ¿Y cómo lo vas a unir todo? ¿Y qué vas a hacer con todo eso que sabes? Es como, hey, hey, o sea, que, que eso no nos frene porque realmente, yo personalmente te digo, a mí eso me ha frenado mucho hasta que dije, ya te digo, hasta, hasta que, que tuve ese, ese instinto y seguí mi instinto y te vi a ti con ese libro que yo me estaba leyendo y dije, esta es... Este es, dije, él es. Yo sé que él es, así que aquí estoy contigo. Más feliz que nunca, la verdad. Bueno, yo, joder, ya que estamos aquí y me parece muy bonito agradecerlo eh, en público, pero sobre todo darte la enhorabuena de, de poder ver ese cambio de alguien que entró al principio sin tener idea de redes sociales, de, de, de marketing y de páginas web. Y, y, joder, te vi hoy, por ejemplo, cómo estabas cambiando la, la, tu página web, cómo lo hacías, cómo dominabas todo. Y yo, joder, si es que es es admirable, pero algo algo que me, gustaría, eh, que me gustaría dejar claro y es un error que veo en la gran mayoría de personas que está emprendiendo. Para mí, los negocios online y concretamente los lanzamientos, que es lo que vengo haciendo los dos últimos años, no dejan de ser un mero vehículo para conseguir la vida que yo quiero. ¿Qué es la vida que yo quiero? La vida que yo quiero es muy sencilla. Si es que a mí lo que me gusta es viajar, lo que me gusta es Poder, joder, pues poder ayudar también a, a mi entorno, ahora que me va bien, a, a cumplir sus sueños. El año pasado, el cumpleaños de mi abuela, me la llevé a Roma. El cumpleaños de mi hermana, que fue en noviembre, me la ha llevado a, a Islandia. Ahora acaba de bueno, pues, cumplir literalmente el sueño de la vida de mi padre, que es poder ir a ver el Everest, la montaña más alta del mundo. Y le cogí desde Madrid, me lo traje a Katmandú, subimos hasta arriba y bajamos. Y eso no es un euro ni dos, pero me hace muy feliz lo importante aquí es que los negocios online concretamente los lanzamientos que es lo que enseñaremos en, en, en la clase del día 12 de marzo cómo gente desde el más absoluto cero puede crear su negocio online no deja de ser un mero vehículo para conseguir la vida que quieres y la vida que quieres para algunos será poder pasar más tiempo con su pareja poder pasar más tiempo con su familia poder sentir que hace algo que le gusta y para otros será poder viajar da igual pero lo que es loco pensar es que si quieres ir a la luna no puedes ir en bicicleta. Si quieres tener ese estilo de vida que quieres o poder tener más tiempo libre o poder ganar más dinero, quizás haciendo lo que haces no es el vehículo. Exactamente. Totalmente. Yo, ya te digo, cambié de vehículo en vehículo y ninguno me llevaba. Y este me está llevando. Y lo estoy comprobando. Lo, lo compruebo en, en mi propia carne. O sea, lo comprobo en mi propia carne y ya lo he comprobado con el primer lanzamiento. Lo tendré más que comprobado ahora con este segundo, que ya queda muy poquito. Y, y son los primeros, los primeros de varios, de muchos, de conseguir la vida que efectivamente, que efectivamente quiero. Yo, yo realmente quiero, quiero poder ir a visitar a mi padre a Colombia cuando yo quiera. ¿Sabes? O sea, no, no, no quiero estar siempre, uff, ¿cuándo me van a dar los 15 días de vacaciones en el curro para poder cogerme el tiquete? Uy, pero no puedo porque entonces no quiero eso, no quiero yo, yo, bueno, que mi, mi, yo estoy lejos de casa, ¿sabes? Estoy lejos de mi familia como tal y, y para mí eso es lo que, lo que lo pienso y digo, wow, el decir, quiero ir a pasar un cumpleaños con mi padre, con mi madre, porque llevo años y años sin pasar un cumpleaños con ellos. Quiero en mi cumpleaños decirle a mi madre 20 o decirle a mi padre 20, poder hacer eso y decir, quiero pasarlo, ¿sabes? O sea, quiero eso. Y, y es eso, quiero quiero conocer el mundo y todo lo que yo sé, quiero ayudar. O sea, yo personalmente, o sea, yo sé que... que que mi negocio como tal, o sea, va a ayudar ya no solo a las chicas de las cárceles, ¿no? A todo el mundo. Entonces, para mí eso es la, lo más gratificante que, que, que puedo sentir, ¿no? Las, las alumnas que, que he tenido en, en los talleres de lanzamiento tipo Col, que me escriben y me dicen, ¡wow! Increíble, ¿sabes? O sea, me ha encantado. O sea, para mí ha sido como... ¡Qué cosa más maravillosa, ¿no? O sea, que realmente puedas conseguirlo, porque sentí que no podía conseguirlo en muchos momentos, sentí que, que era como algo imposible, ¿no? Y, y no lo es, no es imposible, no hay cosa más gratificante en, uh, en este mundo. Y, y actualmente todavía eh, no he dejado mi trabajo, pero quiero recalcar la palabra todavía, porque tengo fe y lo sé y realmente para o sea, yo sé que, que mi felicidad se basa en, en poder vivir como quiero, haciendo lo que quiero, haciendo lo que amo. No, no depender de esas personas, no, no, no depender, ¿sabes? más de, de las vacaciones que tengo en el trabajo para poder ir a ver a mi familia. Y tal vez pasarme dos, tres años sin poder ir, como me ha pasado últimamente. O sea, para mí eso va a ser, o sea, lo mejor hoy lo veo y yo sé que es como... Lo tengo, voy a poder hacerlo. Qué, qué, qué bonito y, y, y, joder, al final algo claro es que Roma no se construyó en un día, pero se pusieron ladrillos todos los días. Y lo todos, los, pam, todos los días, todos los días, todos los días. Y si tienes un mapa, si tienes una guía, como es tu caso, por ejemplo, que está dentro de la incubadora, sabes qué hacer. Vale, estoy aquí en este punto, ¿qué es lo que me queda para llegar hasta aquí? Tienes la certeza absoluta de que tarde o temprano va a llegar. Exactamente. Pero algo que quiero destacar de, de tu caso y es que hay mucha gente que se habrá identificada que dice, joder Dani, pero tengo que dejar mi, mi, mi trabajo actual para poder emprender. Y lo cierto es que no es así. Tú en tu caso que, que, joder, pues trabajas cierto número de horas, has sabido compaginar muy bien los dos, tu negocio online con tu trabajo. Yo siempre digo, haz que tu negocio sea tu plan B hasta que se convierta en tu plan A. Entonces tenlo ahí, trabaja en ello, trabaja en ello, trabaja en ello. Asiste a la Masterclass del, do del domingo 12 de marzo, trabaja en ello, trabaja en ello. Y ya cuando tengas los ingresos suficientes, cuando ganes más que en tu trabajo actual, mándalo a la mierda. y es lo que te hace feliz. Vive la vida que quieres y que te mereces. Lo haré. Asegurado 100%. <risa> <risa> Asegurado 100%. O sea, realmente lo sé. Lo sé, lo sé. Porque... Porque efectivamente es eso, es lo que tú dices, ¿cuál es la vida que yo quiero y cuál es la vida que yo me merezco, no? Porque yo también a veces lo pienso y digo, oh, yo Yo llevo haciendo macramé desde los 16 años y he estudiado una, una carrera en la que he podido descubrir incluso de esta técnica ancestral muchísimo que se conecta con mi profesión, que también la amo. Entonces, o sea, para mí es como que mi mayor hobby y mi profesión, que la amo, he podido hacer esto, y a partir de ahí, expansión total, ¿no? O sea, es como que realmente siento que finalmente, ahora, eh, te puedo decir, sé lo que quiero. Cuando entré a en la incubadora, no lo sabía. O sea, cuando entré a en la incubadora, es como que, vale, yo tengo una idea de mi producto, ¿vale? Tengo una idea de lo que quiero, más o menos, pero... Uf, ya te digo, he estado siempre muy tambaleante, ¿no? Con muchas dudas también sobre mí misma. Podría hacerlo, lo podré conseguir, eh, gustará, lo haré bien, porque no tengo ni idea de redes sociales, de una ¡Oh, página, no tengo ni idea de cómo hacer todo esto, ¿no? Entonces, pues, al principio, ya te digo, como te decía antes, al principio fue con miedo, un miedo que, que bueno, que o lo afrontas o... O, o, o bueno, si, si decides no afrontarlo, pues ya cada uno, ¿no? Pero yo, yo dije, vale, yo trabajo a tiempo completo, pero me da igual, o sea, yo voy a esto a full y, y terminaba a las, y sigo terminando a las 8 de la noche a lo mejor de trabajar y digo, vale, me paso de un ordenador a otro porque eso es mi trabajo y esto es lo que yo quiero. Entonces también eh, te digo, ha sido, ha sido también difícil, ¿no? Las llamadas, las pausas del trabajo, no sé qué. O sea, en un principio ha sido de decir muchas veces, también lo he pensado, he dicho, uff, no sé si he hecho mal en apuntarme aquí, o he pensado, uff, no sé si, si realmente esto, esto va a salir o esto va a funcionar, ¿no? O sea, siempre se entra una duda, pero realmente cuando, cuando vi que el primer lanzamiento sí funcionó, yo dije, ya está. Cuando tuve la prueba tangible, dije, aquí es, he dado con la clave, he dado con mi vehículo, o sea, voy a por ello. Hasta la luna, hasta la luna, Dani, voy a por ello. El Valeria, de verdad, quiero nada, mil millones de gracias, de verdad, por por estar aquí conmigo, por poder tener por, por, por esta, esta charla. Y, y nada, sé que estás a punto ya con el lanzamiento tipo tipo Boeing, así que enhorabuena. Eh, ojalá poder, te, poder convertirte en comandante. comandantes son personas que facturan sus 10.000 mil, prime, mil primeros euros con su negocio online, que yo estoy seguro de que, de que lo vas a lograr. Mil millones de gracias. Muchísimas gracias a ti, Dani, de todo el corazón. Gracias. Un beso. Un besazo. Chao, chao, Valeria. Chao. chao.